Uh, uh, dame tu cosita, uh. dame tu cosita, uh, uh, dame tu cosita. Uh. Oh baby, tú me tienes como loco, uh, my lady. Cuando tú lo mueves, uh, tú me pones crazy. Así que jueves bamba, baby. Ok dame hey, dámela dame pa aquí, dame pa llevar. A mí me gusta como tú lo me